Oh, hola, ¿qué hacen aquí? No pensaba que iban a venir. Bueno, si se dan cuenta, hoy pues, vamos a acabar un room tour Picardo, Muy epicardo, porque, pues, la verdad. Pues sí, ya sé, me demoré mucho en hacerlo. Pero pues, como todo un go, también tiene susto. Por favor, síganme, camarógrafo. Ok, aquí tenemos algunas cosas que. Oh, oh, oh. Aquí tenemos algunas cosas. Mira, mira, mírame, mírame, mira, ¿no? Ok, bueno. Aquí tenemos la sección de Funcos que, de hecho, la desordenaron. Con bueno, está ordenada, esta facha. Pero por favor, cámara, un bueno, sé a grabar esa parte. Toda la zona de Funquitos. Por favor, hermano. Ok, ahora vamos a la parte de. Toda esa cosa, o sea, por lo general esto lo demuestra un poco en el stream, por lo, pero en el camarófono, bueno, subir poco a poco. O sea, bien. Nice, nice. Ok, muchas cosas son compradas, otras son regaladas, por lo general son más regaladas que compradas, pero están muy épicas. Ok, ahora vamos a la, a la zona del, zona gaming, zona pro, zona virgen. Pues si te das cuenta, aquí tenemos un, una luz un arma de luz de 1200 dólares que me costó y lo compré en bodega de aquí tengo una cama una suite presidencial con colcha de, con un armado de Spider-Man de 3000 dólares eh, ahora vamos a lo bueno una Mac toda pedora con el cargo streams le costó 10 pesos eh, en el mercado libre ahora tenemos otras cosas como otros funcos, lo que sea. Aquí es donde su licenciado come, traga y duerme. Ahora vamos a lo bueno. Vamos a ir al la, a la Xbox. Por lo general, esta vamos a ocuparla próximamente para utilizarla como captura Ahora les voy a enseñar a mi, mi, mi, mis cosas. Un poco personales. Este. tenemos, creo que casi todo lo que ocupo para que. Todo esto. Todo esto, todo esto. Que pues si no se ve, pues. No es mi pedo, ¿verdad? X, Ok, vamos a prender la luz y vamos a ir a enseñarles mi ropa ¿Qué ropa puedo elegir para hoy? Esta Oh, thanks bro ¿Me puedes hacer de comer? No ¿Cómo andamos diciendo? Eh, cállate Para link, ya, para link, ya, ya, ya, ya te voy a dar de comer. Ya, te voy a dar de comer. Ya te voy a dar de comer, ya te voy a dar de comer. Tú sigue grabando camarón, te despido la mano. Un hombre serio, es un trabajo serio, hermano. Aquí tenemos lo okay? que. Aquí tenemos colchas. Este? ¿Aquí tenemos colchas. Nada más, no tenemos peluches ni nada, peluches sexuales, nada. Peluches, Nada, ¿Nada? ¿Nada? Sí sí sí tengo muy poca ropa verdad qué más tengo no pues aquí son este su licenciado diario ¡Cállate! este aquí tenemos estaba todo esto Camarógrafo voy voy voy este, uy, es que voy cámara voy cámara voy cámara voy cámara esto, ¿no? voy cámara voy cámara el orto? Como andaba diciendo, pues tenemos múltiples cosas, aquí es donde hago, aquí es donde nos hago, disfrutar un tiempo libre conmigo, así que bueno, eh, gracias al camarógrafo, que ahorita pues es mi sobrino, sé si tienes compadre. 10 años, escucha su voz, eh, es, muy, es muy buen camarógrafo, invítelo para, la para 15 años y todo, y me invítenme como, ¿cómo ¿no como comediante, ¿cómo se acababa? ¿no se salió? salió? Hasta aquí el video de hoy chavales, espero que les haya gustado, chao.